Viernes de, de agosto de todos los años por la ley 26.945, es el día nacional de una Argentina sin chagas. Eh, estamos muy felices de que esta mesa eh, esté trabajando y tratando de abordar eh, todos los dispositivos para poder comunicar de, de una manera eh, más eh, eficiente, correcta, eh, las... Eh, Perdón, eh, eh, bueno, nada, me, me perdí, disculpen. <ríe> bueno, nada, quería, estoy muy, estamos todos muy contentos, eh, la idea de este día es, eh, eh, después de 2007 que salió la ley, se reglamenta recién eh, este año, para nosotros eso es una alegría muy grande y a su, y a su vez también un desafío muy grande, porque tenemos que implementar esa reglamentación. A partir de eso, esta mesa, eh, es, eh, estamos trabajando en ese desafío y por eso eh, se van a presentar distintas eh, vivencias eh, de personas eh, donde se vulneraron sus derechos y van a, y van a presentar eh, es, es, estas eh, sucesiones de cosas. Perdón, estoy un poco nerviosa. <risa> <risa> emocionada, <risa> eh, emocionada. Y emocionada también. Y emocionada también. Bueno, nada, más que nada agradecer a todos y todas que estemos acá. Vamos a dar inicio a esto, le voy a pasar la palabra a Sole. Eh, nada. Bueno, gracias, Yabu, Dos minutos nada más para complementar los nervios de Yabu. Este, no, simplemente es un orgullo realmente para nosotras poder estar en esta mesa, conformar parte de, estos, de estas voces, porque todos sabemos que por más que haya una ley por más que se reglamente o simplemente, si no hay un compromiso de todas las partes que conformamos o que miramos esas problemáticas sanitarias, este, nunca vamos a acceder, en este caso, al Chagas como derecho, ¿no? a, a, a resolver, a los tratamientos, a la información o todas las dimensiones que definen la problemática de Chagas en nuestro país. Gracias por invitarnos, gracias por estar, gracias por abrirnos las puertas y ma, no sé quién sigue para, para comenzar. ¿Nuestra moderadora? Bueno, eh, ahora vamos a compartir un poco la agenda, la idea es eh, comenzar, le, antes de que nada les vamos a pedir que por favor mantengan los micrófonos silenciados, la idea era que sea con nuestras cámaras y nuestros micrófonos con posibilidad de hablar entre todos porque justamente esa es la idea de la, del, del conversatorio, ahora igual vamos a comenzar con la presentación de esas experiencias que comentó ya él, eh, son seis experiencias cortitas, eh, a través de un video, luego vamos a tener la exposición del abogado Ignacio Maglio, Nacho Maglio y después vamos a abrir el espacio de participación para eh, todos los que quieran participar del conversatorio y luego vamos a presentar dos propuestas participativas, una que tiene que ver con carta de derechos en Chagas y otra que es la agenda de las acciones que se van a realizar durante todo el mes. Así que damos comienzo a, a la exposición del, del video y disculpen, reitero por favor lo de los micrófonos y si no eh, vamos a estar silenciándolos, les pedimos disculpas de antemano. Hola, buenos días. Mi nombre es Pía Machuca, yo soy médica, infectóloga y trabajo en Chagas desde hace unos años. Y hoy les quería contar una historia de, sobre una consulta que, que tuve hace unos años, esto fue prepandemia. Un día llega al consultorio una chica y me cuenta que unos años atrás le habían dicho que tenía Chagas en el contexto de, de una donación de sangre. Para ella este diagnóstico fue una gran sorpresa y para su, su familia y su círculo también. Eh, y me cuenta que a partir de ahí ella empieza todo un recorrido por distintos sectores del sistema de salud, buscando respuestas a un montón de preguntas que ella tenía, entonces nos pusimos a conversar sobre la cantidad de barreras que, que atraviesan las personas que tienen chagas este, en esta búsqueda de, de, de respuestas, de soluciones, de atención integral, y en esa conversación me cuenta que mm, hace unos años ella había sido mamá, y que un tiempito después su mejor amiga queda embarazada, entonces ella le arma una cajita con un montón de, de cositas para regalarle, para que las pueda utilizar. Y resulta que la amiga se queda con un montón de esos objetos y le devuelve un sacaleche. Y le dijo que, que se lo devolvía porque ella no lo iba a usar porque ella tenía chagas. Entonces me cuenta que a partir de ahí hubo un quiebre en esa relación, que ella se sintió mal, se sintió discriminada por su propio círculo cosa que le resultó súper doloroso, este, así que bueno, estuvimos conversando un poco sobre, sobre los modos de transmisión y, y tratar de llevarle tranquilidad a ella, a, a su familia, a su grupo de amigos, este, y plantearon las opciones para poder abordar este, la situación. La María Belén Rodríguez, eh, soy médico veterinario de la provincia de Mendoza, trabajo en el Ministerio de Salud, eh, en el Departamento de Zoonosis, eh, principalmente en el programa provincial de Chagas. Voy a contar mi historia personal de mi primer embarazo, de mi hijo Joaquín, este, allá por el 2011, eh, eh, cuando nos enteramos que, que estábamos embarazados, elegimos un obstetra de mucha experiencia, que tuviese muchos partos, como se dice, y, y la verdad que lo encontramos y nos encantó. Eh, fue una persona que nos guió durante todo el embarazo, hicimos todos los controles del embar de los tres trimestres de embarazo pero particularmente yo por mi trabajo estuve esperando en qué momento se me pedía el análisis de Chagas. En el primer trimestre no pasó, en el segundo no pasó. Entre mi gestación, en uno de los controles, eh, le consulté si no me iba a pedir el análisis de Chagas. Donde ahí mi médico jocosamente, con una sonrisa casi tierna, me dijo, ¿para qué te voy a pedir el análisis de Chagas si vos no vivís en un rancho? El impacto que tuvo en mí fue múltiple, eh, y fue, creo, por el embarazo entre una... Eh, o sea, me dio mucha impresión, pero además me dio mucha impotencia, y después me enojó un montón, terminamos en una discusión fluida con el médico respecto a la ley de Chagas y el diagnóstico de todas las embarazadas y recién nacido de nuestra provincia endémica de alto riesgo desde el 2006 y me lo terminó haciendo solo porque yo le dije que eh, analizaba hinchucas todos los días que aunque sea fuese por eso que me pedí el análisis de Chagas. Este, bueno, les dejo mi historia espero que sirva para el debate. Un abrazo. Buen día, mi nombre es Sonia, soy de la provincia de Salta y hace 37 años que me desempeño eh, en la parte pública. Soy, fui jefa de, la, de uno de los laboratorios de Capital y tuve una experiencia con respecto a la ley de Chagas, eh, bastante desagradable, ya que el formulario que ocupan para el ingreso a la Administración General, llámese Fuerza Pública, incluye eh, en la toma de muestra para... Eh, determinar si el paciente tiene chagas o no. Ante esta situación yo eh, hice una nota de queja eh, diciendo que eh, por ley, cosa que desconocen, eh, no correspondía hacerla. Tuvimos un bueno unas palabras bastante ríspidas al respecto ya que me dijeron que la obligación, por el formulario viejísimo que ocupan, eh, hacer tanto Chagas como otro tipo, como VIH, que todos sabemos que también están encuadradas en la ley, eh, que no, no se permite hacer sin el consentimiento informado del paciente. Así que bueno, luego de, de un ida y vueltas Finalmente logré que no se hicieran eh, el, la, la, el test para VIH ni para chagas. Gracias. Hola, ¿cómo están? Eh, mm, yo les quiero comentar que yo tengo chagas. Eh, en ningún hospital me quisieron tratar. Porque estaba embarazada. Me decían que no tengo cura y lo más importante era el bebé, pero tampoco podían hacer nada. En y, y ningún hospital pública me quisieron atender. Y después tuve a mis hijos. Y mi primera nena tuvo chagas. A ella lo trataron en un hospital cuando nació. En la segunda no lo pudieron hacer porque no tenían más eh, laboratorio. No lo pudieron hacer y me mandaron a Fatala. me no fui a Fatala. Me dijeron que estaban en pandemia, que no se podía hacer, que tenía que sacar turno. Cuando mandé para sacar turno, me dieron después de tres meses. Y la verdad que mucha indignación. Porque uno se desespera, porque te dicen cuando es más bebé, la cura es más rápida. Pero la verdad, eh, no hay hospitales que te puedan atender rápidamente, porque te dicen una cosa y otra cosa. Así que, nada, y muchas gracias por escuchar este audio. Hola, buen día, soy Claudio Solís, vivo en la zona norte de Buenos Aires, en Pilar. Voy a contar mi caso, de. yo tengo Chagas, y en un momento yo trabajo con el auto, soy remisero, y tenía que um, renovar la libreta sanitaria para renovar la habilitación del vehículo, para poder trabajar. Y me fui a San Fernando a hacer la, los trámites de la libreta sanitaria, y un médico no me quiso firmar... Eh, la ley sanitaria, porque me decía que al tener Chagas eh, me podía descompensar o me podía pasar algo, alguna cosa que no te podía generar un accidente, y con lo cual nada, no quería firmar la, la ley sanitaria. Entonces este, me contacté con la gente de Hablemos de Chagas y ella me dijo una ley que, que, que nadie me podía negar el derecho a trabajar. Con lo cual este, volví a hablar con el médico y bueno, le dije que si no me firmaba iba a hacer acciones legales y, y bueno, me firmó y así que nada, ahí pude renovar y bueno hasta el día de hoy eh, no tengo problema para volver a, a, a renovar la libreta sanitaria. Hola, soy Fernanda. Eh, hace 40 años me diagnosticaron chagas en una prueba de pre a la universidad. Y bueno, tuve mi tratamiento, eh, nunca tuve ningún síntoma Y hace 20 años intenté entrar a una obra social Donde una de las preguntas era si tenía chagas y yo tildé que sí Y bueno, me rechazaron Por suerte, un par de años después volví a intentar eh, Y gracias a un auditor, eh, bueno, me dieron entrada bueno, esa es mi historia. Hola, soy Silvia, tengo 43 años, cinco hijos, la cual dos tienen chaga, pero la que más le afectó fue a los 16 años hoy en día, cuando concurría cuarto grado en la Escuela Congreso de Tucumán 14 de 16 de Devoto eh, sufrió discriminación por sus compañeros, docentes, directivos. Juntas buscamos ayuda, encontramos, ella estuvo en tratamiento para poder enfrentar a la sociedad que discrimina demasiado y queremos que la ley se haga más fuerte para todas las personas que necesitan eh, tratamiento, que necesitan algún estudio o algún análisis para poder verificar y, y que tienen chagas que pueda llegar todo bien lejos para todas las personas que se necesita y queremos acompañar desde aquí a todos para que se cumpla la ley, para que todos reciban un tratamiento digno. Bueno, ahí vimos las experiencias, la idea era traer distintas experiencias y distintos ejes con abordando distintos derechos de la ley de Chagas, que tenga que ver con la detección en gestantes, con el derecho a la no discriminación, con el acceso a la educación, el acceso al trabajo. Así que un poco era traer estas experiencias para poder dar inicio y disparar un poco la, la participación y el conversatorio para abrir eh, con, con, las, con la devolución y con... Eh, sus aportes. Eh, le damos la bienvenida a Ignacio Maglio, si querés eh, abrir el micrófono y, y ya dar comienzo a tu presentación. Y cómo no. ¿Cómo no estás? Sé si me ven. Bueno, si no me ven no se pierde nada, pero por lo menos no sé si me escuchan. Te vemos y te escuchamos. Bueno, fenómeno, muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación, felicitarlos por esta iniciativa, yo creo que eh, la promoción de derechos, como decía Man es un trabajo tan concreto como cualquier otro trabajo en salud pública, ¿verdad? Y uno cuando ve estos testimonios, eh, recuerda ¿no? al, al maestro eh, Carrillo, cuando él, yo de alguna forma, son testimonios conmovedores, ¿no? Porque los testimonios, ve la indiferencia, ve la discriminación, ve el estigma. Ver ocultamiento, entonces claramente el tripanosoma es una pobre causa ¿no? del Chagas. Pero creo que hay un, un eje transversal en todos los testimonios también, que un poco parte del desconocimiento de la ley, de, de, del desconocimiento de los derechos. ¿no? Por eso nosotros decimos que, que en Chagas y en general en todas las enfermedades con un contenido y con una construcción social importante, Pensamos que el primer derecho es el derecho a conocer los derechos, porque, digamos, si no hay ninguna posibilidad de que los derechos sean conocidos, no hay ninguna posibilidad de ejercerlos y de luchar y de militar por ellos. Por eso eh, celebro este tipo de, de, de, de encuentros y de, y de entrevistas y de conversatorios. Brevemente, ustedes saben que la ley este, 26.281 es una ley que justamente promueve derechos, incorpora derechos y que luego, después de una... Eh, pelea de más de 15 años o prácticamente 15 años de todas las organizaciones, las personas con chagas, se reglamentó recién este año a través del decreto 202. Eh, entonces lo importante primero es promover este, la, la plena vigencia de la ley a partir de la reglamentación de este año y lo que podemos decir que la ley establece tres grandes zonas o tres grandes áreas de derechos eh, que tiene que ver justamente con los determinantes eh, sociales, y yo diría también con los determinantes morales, porque en Chagas, como en, en casi ninguna otra enfermedad, se ve en muy pocas, eh, lo que yo llamo los determinantes morales, ¿no? básicamente que tienen que ver con la limitación, la restricción de derechos, con el desamor, con, con la desidia, con la desatención, con el ocultamiento. Entonces, para que estos determinantes morales no sigan construyendo y promoviendo más enfermedad, eh, es importante volver a pensar estos derechos. Estos derechos podemos decir que, en primer lugar, algo muy importante, la ley y el decreto establecen al Chagas este, como una política pública de interés público ¿no? eh, y, de, y, y como eje prioritario en cualquier estrategia de atención primaria. Esto es muy importante porque pasa a ser la, la, la asignación de prioridad nacional una política de Estado, es decir, esté quien esté ejerciendo el gobierno es una, una obligación impuesta por la ley más allá de de quien esté eh, transitoriamente eh, en el gobierno esto significa también que el Estado está obligado y se compromete a garantizar eh, el derecho a la salud pero el derecho a la salud comprendido en, en por lo menos en tres grandes dimensiones que tiene que ver con la prevención con el tratamiento y con la promoción y con la investigación es decir el, la propia ley y el decreto reglamentario imponen obligaciones también para la autoridad de aplicación en cuanto a desarrollar estrategias que amplíen la accesibilidad a la prevención y a los tratamientos. En este sentido, como bien se dijo aquí, la detección perinatal también está claramente impuesta como una obligación legal para todos los efectores de salud. Veíamos ahí el testimonio de la, de la falta de testeo, de la falta o de la limitación del de acceso a la, a la obra social de esta amiga y todo el, el, el tormento que padeció. Como les decía antes, el testeo perinatal también se incorpora como obligatorio en la ley, esto es muy importante también, ustedes saben que la, la transmisión vertical es una situación digamos, este, en la cual hay que trabajar activamente, por eso la ley establece la obligatoriedad de la detección perinatal y en aquellos niños menores de 14 años de personas gestantes infectadas, eh, la serología este, a los eh, 6 años y a los 12 años. También esto en cuanto a lo que es, como decíamos antes, asegurar el derecho a la salud. Y también eh, la ley es muy importante en cuanto a las premisas que aseguran el derecho al trabajo. Hemos visto en estos testimonios, también tan este, lamentables y conmovedores, que la discriminación laboral eh, sigue siendo y continúa aún hoy siendo un eje de discriminación y de limitación de las personas con chagas para acceder al mundo del trabajo. De esta manera la ley también prohíbe algo que ya teníamos por algunas resoluciones de la superintendencia, prohíbe la realización de estudios preocupacionales para la eh, posibilidad de incluir el trabajo. Pero aquí también, ah, entre paréntesis, algo importante es que, como a través del Chagas y el VIH, que quizás son las dos este, entidades biológicas que más eh, discriminación laboral han provocado, eh, los estudios preocupacionales, y esto es importante tenerlo en cuenta, no se hacen para eh, no darle laburo a la gente o para restringirlo. El espíritu de la Ley de Seguridad y Higiene del Trabajo es hacer los estudios para adecuar las características del trabajo a las condiciones, este, digamos, sanitarias de cada empleado. El problema es que esto se ha claramente este, subvertido y se ha invertido el valor del, de la ley. El otro, la, la, el otro gran derecho es el derecho a la educación. Esto también es muy importante. La, la ley y el decreto parlamentario establecen también eh, la imposibilidad de negar el acceso al al, a la educación en cualquier nivel de enseñanza. Y también algo muy importante, que creo que es la gran asignatura pendiente, hasta hoy no lo hemos logrado y yo no lo he visto tampoco, ustedes a través de este conversatorio podrán hacernos conocer sus experiencias, es la obligatoriedad de incorporar la cuestión del Chagas en forma transversal en todas las currículas, en dos tres niveles de enseñanza. Esto creo que también es clave, porque otro de los ejes de la ley, con el cual ayer o el miércoles conversábamos en, en otro taller que tuvimos con, con Mariana y con, y con Estela Maris, y con los grupos de personas con Chagas, es el, la estrategia de comunicación. La ley y el derecho parlamentario hacen un foco muy importante en la responsabilidad, especialmente del Estado y de las organizaciones también, en cuanto a asegurar la divulgación y la comunicación sobre las estrategias de, de prevención, de cuidado, este, para al fin conseguir la, la erradicación del Chagas en, en nuestro país. Eh, a grandes rasgos estos son los ejes centrales de la ley, pero yo creo que lo más importante, porque como decíamos antes y como decía una de las compañeras al comienzo, la ley solamente es un papel con tinta arriba pero para que la ley sea efectivamente una estrategia de promoción de derechos, tiene que penetrar en nuestras conciencias, la ley tiene que penetrar en nuestras convicciones para que realmente sea una herramienta, este, una herramienta de, de batalla, en el mejor sentido. ¿no? Eh, por eso yo aspiro a que cada uno de nosotros pueda ser un, una especie de micro militante en cuanto a la promoción de derechos, porque insisto, el Chagas más que ninguna otra situación... Eh, tenemos la convicción de que promover los derechos es una estrategia tan concreta como cualquier otra de salud pública o colectiva. Bueno, yo termino acá, espero no habernos aburrido y lo más interesante viene ahora, creo. Gracias. Estamos aplaudiendo acá. Gracias Nacho por tus palabras. No sé si alguien de la mesa quiere tomar la palabra. Y ahí vi que, bueno, se estaban eh, por el chat mandando, la verdad que hay gente de todo el país, eh, desde Catamarca, Córdoba, eh, General Alvear, eh, de la Coordinación de APS Nacional, de Neuquén, de Salta, de Salud Ambiental de Río Negro, así que bueno, eh, la verdad es que a partir de ahora la idea es que podamos compartir experiencias, conversar un poco sobre distintas estrategias para poder saltar esas brechas en, en el acceso a los derechos. Así que no sé si alguna quiere tomar la palabra acá y si no, ya damos eh, para que se puedan ir anotando por el chat para que podamos ir eh, habilitando los micrófonos. Bueno. bueno, buenos días. Eh, mi nombre es Mariana San, oh, Mariana San Martino, casi caigo. Eh, soy integrante del grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas y me, quedaba, me quedé pensando y me quedó resonando en la cabeza esto del derecho a conocer los derechos y me acordaba de, de, de nuestro muletilla eh, casi que tenemos tatuada en la piel de hablemos de Chagas, de esta necesidad de primero antes de... Eh, oh, estoy enredada, pero frente a un tema como el Chagas antes de pon ¿cuántas cosas faltan antes de ponernos a pensar en lo verdaderamente importante. Como que primero hay que instalar el tema, primero hay que hacer estas movidas y un montón de otras para, justamente, para que, para hacer, para ejercer ese derecho a conocer los derechos que tienen las personas que tienen chagas y, nada, me quedé pensando en eso, no sé si se entiende lo que quiero decir, pero es como que estamos en un paso previo súper necesario para encarar después con toda la fuerza, de, bueno, lo que haya que hacer para que esos derechos se cumplan. Eh, por eso celebro aún más este momento. Y justamente en esa línea de conocer los derechos, después se va a presentar sí. eh, una propuesta colaborativa para que todos construyamos sobre una carta de derechos en Chagas, eh, anudando distintas leyes. Así que bueno, eso lo, lo dejamos para después. Ahí vi que levantó la mano. Vilma, ¿puede ser? ¿Te damos la palabra? Lima, ducha. Por ahí fue sin querer. Hay otra más Ah, ¿dónde la ven? Estela. Ah, Estela Ayer. Acá no me aparece. ¿Me puedes algo día de Yo lo estoy viendo acá. Estamos eh, con dificultad de ver quiénes tienen las manos levantadas, así que si quieren pueden abrir directo el micrófono. Yo acá veo que está Vilma, pero no sé si puedo bueno, Dale, Caro. Mientras Vilma toma la palabra, eh, soy Carolina Carrillo y la verdad es que celebro que estemos hoy. Eh, en este espacio, que nos hayan invitado, que nos hayan recibido. Eh, me parece que es un gesto súper potente, así como tantos otros gestos que está dando el, el Ministerio desde la Mesa Trans y desde eh, todas las actividades de Chagas. Justamente eh, me parece que estas son cosas que empiezan a dar visibilidad, que empiezan a poner en palabras y que empiezan a no solamente a visibilizar, sino a resignificar lo que significa esta problemática así que bueno, yo resignifico esta posibilidad de estar hoy acá reunidas nosotras acá y todo el resto de las personas que también están reunidos y reunidas con nosotros a través de la pantalla eh, Teresa Estrela de Chubut <risa> si querés directamente abrió el micrófono creo que ahí abrió levantaste la mano Yo, no, no estamos A ver, Javi, ¿podés probar si te funciona, por favor, el micrófono a vos? Porque no sabemos si igual a Nacho le anduvo. Eh, ¿A mí? Sí, ah, sí, sí bien, sí. gracias Javi, queríamos probar. ¿Vos ves es acuerdo, alguna mano? Sí, sí. ¿Para, el sí. ¿Para, ahí ¿Para, para que... Te... Este... No, yo... Pensaba, ¿no? Un poco para romper el hielo, creo que, eh, sumando a lo que decían acá las compañeras, eh, esto de garantizar el derecho, perdón, me leo, este, de, de, de garantizar el derecho y el compromiso que tiene que haber de, de todas las personas que de alguna manera trabajamos o abordamos este tipo de problemáticas, ¿no? Este, a mí me llama mucho la atención que uno se empieza a ver las diferentes dimensiones la Argentina en muchas cosas es, eh, yo lo considero como un país referente a cómo abordar el Chagas y así todos seguimos teniendo Chagas, ¿no? Por ejemplo, en diagnóstico tenemos un montón de desarrollo, de hecho seguimos tratando de actualizar para llegar a lugares inhóspitos de la Argentina, en conocimientos de ciencias básicas hay un montón de aportes que la ciencia argentina hizo, este... Si vos te pones a hablar eh, eh, en lo que es el eh, tratamiento de vinchucas, lo real es que es el que menos casos aporta a la Argentina, no de, de, de casos de chagas al Sistema Nacional de Vigilancia, es el que menos casos aporta por eh, chagas por picadura de vinchucas, y así todo, tenemos un montón de chagas, un millón y quinientos mil de casos de chagas en la Argentina. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es o qué es lo que nos falta para realmente poder llegar a todas las personas que eh, vivimos en nuestro país, ¿no? Oh. ¿Por qué digo esto? Porque, vuelvo, si uno hace ese trabajo de empezar a ver las diferentes dimensiones, nosotros abordamos eso. Ahora, ¿qué es lo que nos está...? ¿Qué, qué es lo que falla? ¿Qué es lo que...? Y el otro día yo estaba en una reunión y le preguntaba a un referente nacional, le digo, ¿qué es lo que pasa en la Argentina? Porque yo me puse a pensar si había, por ejemplo, formulado pediátrico. Sí, formulado pediátrico tenemos, se puede discutir, pero tenemos formulado pediátrico. Tenemos control de vinchuca, tenemos, tenemos... Y así todo seguimos teniendo chagas. Entonces me parece que por ahí el desafío es ponernos a pensar cómo podemos hacer para que todo eso, articule, todo eso que está fragmentado, suelto, que existe, cómo podemos hacer para que se articule, porque aparte tenemos una ley que nos obliga a hacernos eh, en persona gestante en el momento de embarazos, también si tenemos a la de Chávez. Entonces pongámonos a pensar, como referentes o responsables que estamos en estas temáticas, qué es lo que falla para realmente combatir el chagas. Dale. Ah, ah, ah. Rompió el hielo. No, Maru. Bien, y, y después de mañana sí, digo que José quiere hablar ahora. No, Estábamos rompiendo el hielo. Estaba José antes, no, no la no, no, respondo. Vamos, Dale. porque yo tengo la respuesta a la duda de Soledad no, Santina. No, no es la respuesta, pero sí una respuesta. A ver, no es la. Hay mucho, digamos, no es una. No es... Es un ensayo de respuesta de una de las cosas que para mí tiene que ver con esto que vos planteas, Sole, que es, ha habido todo ese desarrollo que vos decís, y lo ha habido, y repoderoso re poderoso, y lo súper reconocemos, pero lo que no ha habido, a la par, un avance en el trabajo sobre los prejuicios, sobre la dimensión sociocultural, desde una mirada crítica, sobre la educación y la comunicación con una perspectiva de derechos, de género, de interculturalidad, porque esto, voy a... Traigo un poquito uno de los, de los testimonios que compartíamos en el video del comienzo. Tenemos todo eso que vos decías, pero si una médica obstetra considera que a la persona que tiene el frente no le tiene que pedir el análisis, que la ley le dice que se lo tiene que hacer porque no vive en un rancho, todo eso que tenemos no sirve para nada. No sirve para nada porque esa persona no le va a hacer el análisis. Así que no importa si tenés buen diagnóstico malo, si hay reactivo o no hay reactivo. Entonces me parece que una de las respuestas, no todas... <risa> es eh, el fuerte trabajo que todavía falta en una educación y comunicación, no de cualquier tipo, sino entendida de forma dialógica, bueno, con esta perspectiva de derecho que decíamos, que contemple esas cuestiones incluso en la formación de los equipos de salud, bueno, en las escuelas ni hablar, en los medios de comunicación, que siguen diciendo, nada, Ay, hay chagas en todas partes, la imagen con la que ilustran es un rancho muy estigmatizado, porque los ranchos son lindos, feos, como cualquier casa, digo, pero esta Está el empeño de mostrar el rancho que se cae a pedazos con los niños en patas, como suele decir Caro. Y eso, digamos, mientras no se cuestione eso y no se lo considere tan importante como tener el mejor reactivo, mejor método diagnóstico, vamos a seguir un poquito como vos observabas. Después que sigan hablando todos los demás, te cuento qué resultó de esa cerveza. Ajá. José, querés tomar la palabra? Que tenés la mano levantada. Creo que hay inconvenientes con algunos micrófonos y por eso no se podía antes. Eh, pero, a ver, José. No, no te escuchamos, pero creo que está silenciado. Te tenés que silenciar. No, te dice que no. Tenemos un problema... ¿Pero no escuchado. Sí, sí tengo... eh, a ver, espera, José. Yo veo como que tenés el micrófono prendido. ¿Podés volver a hablar? Esperamos un segundo por favor. Sí, sí, sí, sí. <coughs> Aguarda ah, en línea también. A ver. Ahí José se escuchó. A ver quién. Dalma Velázquez. Dalma Velázquez. ¿Qué tal? ¿A mí no funciona el micrófono o no. ¿Me están escuchando? Sí, escucha. sí, sí, sí, sí, Si quieres tomar la palabra podés. José el tuyo no funciona el tuyo, me parece. Y no, no de María. Quería colaborar con. corroborando si funciona el micrófono. A mí me funciona el micrófono perfectamente. No, no bueno, es... Debe ser algo de la configuración del Webex en alguna computadoras. A ver, María, vos que levantaste la mano, si quieres tomar la palabra. Hola, buenos días. Bueno, Bárbaro. me alegro de estar. Eh, participando en este encuentro, bueno, bueno. De que podamos discutir y, y comentar entre todos y, y sobre todo escuchar estos testimonios que, que creo que todos los hemos ido eh, viviendo en diferentes momentos eh, desde los diferentes lugares que ocupamos, eh, creo que justamente como dice Mariana, el tema de la comunicación es fundamental, ¿no? Porque de nada sirve que nosotros hagamos grandes descubrimientos, por así decirlo, si después quedan en un paper nada más. Y en ese sentido creo que es fundamental eh, que ahora tampoco la, la reglamentación de la ley siga siendo otro papel muerto, ¿no? Otra letra muerta. Eh, creo que es fundamental de que, eh, que hagamos un esfuerzo en la reeducación o en la retransmisión de de nuevos conceptos y nuevas ideas, empezando por los equipos de salud. Eh, porque, como decía la, la señora que tenía chagas y que estaba buscando el diagnóstico y tratamiento de sus bebés, eh, una de las cosas que creo que no, todavía no, no hay convencimiento es de, de la urgencia del tratamiento temprano y ella sí estaba convencida y le estaba costando que justamente que la atiendan, ¿no? Entonces, es como que sigue habiendo un rótulo del de Chagas como algo que no se puede modificar, que no se puede cambiar, y, y que, bueno, está para ponerlo en números y no para hacer algo al respecto. Entonces, creo que eh, si queremos ir eh, justamente eh, disminuyendo los casos, bajando esos números, haciendo algo activo, es empezar a amigarnos con la parte más asistencial, con quienes pueden ir también cambiando las ideas en sus propios pacientes y en sus propias comunidades. Entonces, eh, si bien la, digamos, también la, la educación a nivel eh, digamos, de las escuelas y de las ONGs y, y, y a nivel de la sociedad civil en general se puede hacer, pero que si no hay un respaldo de los equipos de salud, de las instituciones de salud, es como que queda en una publicidad que hasta parece medio engañosa. Van a refrendar esa información que reciben con un médico que después les dice que no, que no están así, que, que el Chaga sigue siendo eso que se divulgaba hace 50 años. Creo que perdemos justamente, volvemos a la confusión y a, y a ese limbo de que no se puede hacer nada, ¿no? Y entonces eh, creo que tenemos un, una tarea pendiente de, de meternos más en y acercarnos más a, a quienes atienden y quienes tienen la palabra directa con quienes buscan respuestas o quienes desconocen su, su condición de, de infección Así que eh, con el tema de, de ahora de la, de la implementación de la PCR, creo que es fundamental que también que sea una herramienta no solamente para que quede en un papelito diagnóstico sino para que realmente se pueda acceder al tratamiento y, y esos bebés que un día tienen infección tal vez en el futuro, su madre se lo cuente como algo anecdótico, eh, o, o que, digamos, o como una historia de éxito, ¿no? como una historia de, de tropiezos y de barreras. Así que, bueno, esperemos que sigamos trabajando en este sentido, eh, sobre todo con las nuevas generaciones y, y cambiando de a poquito, hasta, de, a poquito y de a mucho, porque tenemos mucho atrasado. Así que, bueno, eh, me sumo a esta movida para accionar en ese sentido. Gracias, eh, María. José, ahora sí te funciona, creo, el hola. micrófono. Ahí va. Hola, y hola, les hola. pido un ¿Sí segundo. Pido? Sí, sí, te escuchamos. Ah, eh, Quienes tengan bien. y quieran tomar la palabra, por favor, corroboren la conexión, porque a veces hay que configurar eh, en la nueva plataforma. Bueno, eh, en primer lugar, bueno, muchas gracias eh, por, por este, generar este espacio. Especialmente quiero destacar este espíritu que se está este, desarrollando, digamos, de búsqueda, eh, más que de afirmaciones, me, me gusta esta onda, digamos, de, de repensar, que nos demos oportunidades para repensar cosas, porque en muchos casos, eh, Podemos organizar, digamos, lo, lo que tenemos para decir. Seguramente, digamos, muchos eh, tienen para decir cosas muy valiosas, los tenemos cosas para decir, y, y el asunto seguramente está en, en la articulación de esas cosas, ¿no? Eh, por eso eh, quiero hacer hincapié en esta apertura a pensarnos, porque a veces da la sensación, o sea, digamos, de hecho que eh, en algunas ocasiones eh, hacemos jornadas en las cuales Existen muchos expositores y tenemos pocas posibilidades después de interactuar. Digamos, por ejemplo, no digamos es, es una de las formas, claro, y es importante en determinados momentos. Hay otros momentos en los cuales está bueno darse el, el, el tiempo para, para repensar las cosas. Y a veces me ha parecido eh, ver como discursos para, para darnos ánimo y decir, uy, qué bien que lo estamos haciendo, ¿no? Digamos, bueno, nos damos ánimo. Este, ahora bien, eh, creo que esto que decíamos, bueno, pero creo que está fallando, recién decía Soledad, este, eh, me parece como que está bueno repensarnos, ¿no? este, porque también como se citó a, a Carrillo, digamos, esto de la búsqueda, de, de porque sin duda que la ciencia, los conocimientos, ya están dados como para eliminar el hambre, para eliminar un montón de enfermedades, este, y sin embargo, algo, algo nos está pasando. Entonces, bueno, eh, solamente quiero ensayar un par de cositas. Este, a mí me parece como que el tema de, bueno, un poco lo que hemos estado viendo, por, este, analizando el tema de la transmisión vertical, por ejemplo, ¿no? en la cual... Este, se observa claramente la fragmentación de nuestro sistema, digamos, lo que tenemos que hacer por, por verlo más integralmente. De hecho, fíjense que a veces los indicadores nos podrían este, decir que estamos bastante bien. O sea, yo he escuchado esa expresión, ¿no? Digamos, este, cuando uno, por ejemplo, ve un indicador de captación o de, o de tratamiento de los niños captados, claro, pero ¿cuántos se han escapado? Uno podría preguntar. Entonces, digamos, depende de cómo uno arma los, los indicadores, este, es cómo eh, va a ir evaluando. Entonces, no solamente quería decir que, digamos, de, de buscar juntos este, soluciones integradoras y que tienen más que ver con nuestra interacción, nuestra capacidad como Estado de dar respuestas este, bueno, Creo que tenemos este, una dificultad también de comunicación en el sentido, voy a decirlo en otro sentido, tal vez más, más profundo del que sé. Bueno, no sé si más profundo, o en otro, en otro sentido, digamos, ¿no? Eh, yo sé que muchas veces cuando hablamos de comunicación en Chagas, estamos hablando como que tenemos que ser claros en difundir las leyes, en difundir los mecanismos de transmisión, eh, etc. Pero también hay algo... Quise decir, digamos, como que en de ámbitos de la comunicación en sí, más generales incluso. Cuando decimos palabra estrategia, por ejemplo, yo solamente lo, lo, lo tomo como título a quien, a, quien le, a quien le interese después profundizarlo. La palabra estrategia tiene distintos componentes este, y uno es ser un medio para, ¿no es cierto? Bueno, eso lo tenemos casi claro todo el mundo porque entonces cada uno dice, bueno, a ver, ya hemos probado un montón de veces esto, ahora probemos otra estrategia y bueno, ahora vamos a ir por las radios, no sé, o sea, estoy diciendo, bueno, está bien, la estrategia es un medio, pero no es tan solo un medio, es también otras cosas, este, como podría ser, tiene que ser algo clave, digo, yo por lo menos como, como historial de ajedrezista, digo, es cuando uno busca la estrategia, es algo que es clave, no es algo, no, no es que yo tenga, que todas fueran estrategias, yo cuando hablo de estrategia, yo estoy buscando la, la clave, la, la llave, digamos, eh, que, que me que me da un hilo conductor. Esa es otra es característica. Eh, creo que se le cortó a José. Javi, ¿vos nos escuchás bien a nosotras? Sí, a ustedes los escucho bien y a José se lo dejó de escuchar. Bueno, gracias Javi centro operativo de... <risa> Bien. Eh, mientras voy leyendo un comentario en el chat bueno, igual todos tienen acceso al mismo eh, sobre lo que estaba diciendo antes, creo que la de María, coincido, ese profesional no pide Chagas eh, HIV no interroga sobre consumos problemáticos, está parado en un lugar de privilegio, presuponiendo que sus pacientes están ajenos a cualquier posibilidad de estos procesos de salud socialmente mal vistos Ahí eh, creo que alguien quería tomar la palabra, puede ser. No vemos el nombre, así que directamente es un número. De te un número. Ah, Por ahí se prendió solo el micrófono. Eh, Vilma continúa con la mano levantada, pero creemos que no tiene conectado el micrófono porque no, no lo podemos ver. Eh, bueno, no sé si alguien más quiere eh, hacer alguna intervención. Hay muchos programas provinciales de Chagas de todo el país, contando alguna experiencia, cómo, puede, cómo lo están haciendo al interior de cada jurisdicción. Ahí va. ¿Cómo estás, Marcelo? Nepote de Santa Fe. Eh, si querés al micrófono, tenés que desilenciarlo. Sí, ahora sí. ¿Estamos? Se me escucha perfecto. Bárbaro. Bien, bien. Bueno, muy contento de participar de esta reunión. Eh, y voy a tratar de ser breve y eh, dejar una propuesta, a ver qué le parece a todo, en función de lo que vos dijiste recién, que hay muchos programas provinciales que estamos conectados. Bueno, ya he sabido y ya lo hemos hablado muchas veces, que en el grupo IEC discutimos constantemente cómo llegar con el mensaje a los equipos de salud, a la comunidad, e inclusive, como dijo Nacho, cómo entrar en los, en los distintos niveles de formación, de nuestros alumnos, de nuestros profesionales y cómo instalar el tema también en, en estos ámbitos. Pero mi propuesta va eh, hacia los programas porque y una pregunta, aprovechando que lo tenemos a, a Nacho, que es abogado y por ahí uno no tiene el conocimiento, la mayoría de nosotros por ahí no tenemos la formación en este tema y creo que es importante aprovecharlo a él. Eh, mi pregunta es y mi propuesta es Creo que todas las provincias tenemos que llevar la reglamentación y la ley a discutir en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Creo que esa también es una parte importante, cómo instalamos el tema de discusión a nivel político. ¿Mm? Y creo que esta es una oportunidad. Yo cuando eh, recibí que se había reglamentado la ley me puse muy contento y esta semana me puse muy contento cuando la Cámara de Diputados ...me pidió eh, un, un estado de situación de la enfermedad de Chagas, un informe... ...cosa que me puso muy contento porque voy a responder ese informe... ...pero además voy a pedir poder llegar a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados... ...voy a buscar a ese diputado porque esto fue ayer, o sea que todavía no pude leer el expediente... ...pero mi idea es ver quién fue el que tuvo la buena idea de pedirme un, un estado de situación y proponerle a ese diputado que me invite a hablar a la Cámara para explicarles cuál es la situación, y fundamentalmente, lo que hemos hablado con muchos de ustedes, cuáles son los recursos que necesitan los programas, y cómo hay un punto que Nacho marcó muy bien, que es la atención primaria de la salud. Entonces, cómo la estrategia, cómo montamos la estrategia de la Atención Primaria, que es algo que venimos pidiendo hace tiempo los jefes de programa, fortalecer atención primaria de la salud. Fundamentalmente en aquellos eh, lugares del interior más profundo que tenemos en nuestro país, donde sabemos que es, eh, muchas veces el sistema de salud no llega a esos lugares. Y esos son los lugares que nosotros tenemos más riesgo de tener vinchuca, de que la gente se infecte, que las embarazadas no tengan control, o que el paciente no tenga acceso a salud. Entonces, en ese lugar nosotros estamos convencidos que la única forma de mejorar la atención es con atención primaria de salud y que el sistema de salud llegue a esa gente. Entonces, un poco la, la pregunta que le iba a hacer eh, eh, a Nacho, técnicamente, es eh, una vez que las provincias hemos recibido esa reglamentación, nosotros tendríamos que ir... A la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, para que haya, para que se adhiera, las provincias adhieran como hicimos nosotros con la ley que eh, se, se, se elaboró en el 2007 y en la provincia... 2010, la provincia de Santa Fe eh, adhirió a la ley nacional. En este momento nosotros también tenemos que aprovechar esta oportunidad para las... La, mi pregunta concreta, ¿las reglamentaciones se tienen que eh, adherir la provincia, igual que se hizo con la ley? Bueno, gracias Marcelo. Realmente Santa Fe siempre allí al frente de las políticas sanitarias progresistas, ampliadoras de derechos, así que Muchas gracias por tu compromiso. Mira, en temas de, de regulaciones, si la provincia adhirió a, a la ley, se supone, y se da, quien puede lo más, puede lo menos, se, eh, va, vale suyo que también eso significa que adhiere a la reglamentación. Pero aprovecho tu, tu pregunta también para todas aquellas jurisdicciones que no adhirieron. Es muy importante también que las legislaturas, como hizo Santa Fe, puedan adherir a, a la ley nacional. Si bien hay digamos, competencias que son exclusivas de las provincias, porque son facultades no delegadas en materia de salud, todos sabemos que hay competencias concurrentes y también algunas competencias que son exclusivas de la nación. En este sentido, el programa nacional y toda la, la autoridad de aplicación de la ley es nacional, porque, digamos, es el organismo rector en todo el territorio de la, de, del país. Pero creo que es muy importante la, la intervención de Marcelo en el sentido que, que las provincias puedan adherir fervientemente y también apostar... A, esa, a ese eje que decretó como prioridad sanitaria de interés público eh, justamente la, la atención primaria. Gracias, Nacho. No, no, gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere tomar la palabra. Y José escribió que se le cortó, pero que la sintetiza repensarnos, superar la fragmentación y buscar la organización en función de indicadores integrales. Yo retomo un poco lo que había dicho Caro Carrillo antes y celebro este espacio, este encuentro y lo que venimos tratando de construir hace tres años, eh, en que las políticas sean participativas y conjuntas como es a partir de la red IEC con las provincias, pero también abiertas a la participación de las organizaciones civiles y que podamos pensar en Chagas y en las políticas públicas desde y con las organizaciones. Así que un poco de eso también es la iniciativa que queremos compartirles. Eh, no sé si alguien más quiere tomar la palabra, si no ya pasaríamos al segundo momento de la agenda, que es la propuesta participativa de la Carta de Derechos. ¿Les parece bien? Si alguien quiere tomar la palabra, igual después podemos seguir charlando, obviamente. Eh, bueno, ¿Tenemos eh, la presentación de apoyo ah. visual? Sí. No sé si... Ah, le ah, escucho un micrófono, pero... A vos querés sí. tomar la palabra. Eh, por un lado, bueno, vamos a compartir esta idea iniciativa que, que, que está pensada como una idea eh, como para arrancar de algo, pero por supuesto muy abierta a que asuma la forma que todos aquellos que, que quieran participar eh, le impregnen eh, según el sentido que, que deseen establecer. Eh, en este caso es una, un documento que llamamos Carta de Derechos en Chagas. ...puede ser pensado como un recursero, puede ser pensado como una sistematización... ...puede ser pensado de muchas maneras recuperando todas estas conquistas... ...gracias a las luchas de las organizaciones de las personas que viven con Chagas... Eh, ...todas estas conquistas que están eh, plasmadas en la ley y su reglamentación... ...con estas dimensiones que recuperaba Ignacio Malio, ...pero también nos parece importante las que mencionaba Mariano, Mariana San Martín... ...en relación a las perspectivas transversales de derechos humanos, géneros y disidencias e interculturalidad, lo cual nos parece que justamente un poco apunta en este sentido a la pregunta disparadora que hacía Sol y que, y que los demás fueron interviniendo. La idea es que, que eh, recuperemos aquellos ejes que la ley nos da como herramienta, también como decía Ignacio, el derecho a conocer los derechos. Y no solo de la ley y la reglamentación eh, de la ley de Chagas, sino todos aquellos derechos que también son fruto de conquistas en salud, eh, tanto de pueblos y comunidades originarias, desde la perspectiva de respecto a la, respecto a la identidad de género, eh, de los derechos de, de los pacientes, de las pacientes, eh, y apostando a esta construcción de, de una visión de una salud integral y, y una determinación sociocultural de, de los procesos de de, de salud, enfermedad, atención y, y autocuidado. Eh, ahí comenzamos con algunos ejes disparadores pero por supuesto los ejes mismos también están abiertos a la construcción, a su reformulación, a sumar más ejes, eh, ejes que tengan que ver con el, el acceso a medicamentos, a las coberturas, a estos enfoques y respetos de, de derechos de, todos los de distintos grupos sociales eh, y sus vulneraciones. Eh, a lo largo del ciclo de vida, durante la gestación, el parto y, y el posparto, con especial énfasis en los derechos de niños y niñas, adolescencia, juventudes, todo lo que tiene que ver con la protección vinculada al trabajo, los ámbitos educativos, todas aquellas situaciones de discriminación eh, y también los marcos y corpus de derechos que, que nos acompañan a las personas en las situaciones en consultas. Eh, esta propuesta eh, está abierta, la vamos a, a ir trabajando durante un mes. La idea es luego presentar el producto de esto que no sabemos. Eh, la idea es justamente eso, ¿no? no saber bien cómo va a terminar el producto, eh, para eh, en una actividad de cierre de acá a un mes, presentar eh, ese, ese documento colaborativo, que también además de ser una carta de derechos, eh, trabajaremos con todas las autoridades que, que nos, nos van a apoyar, como lo vienen haciendo, en que sea una carta de compromiso también con todas las instituciones que estuvieron participando en la elaboración de la reglamentación. Así que esperamos también este, ese acompañamiento. Y además de la Carta de Derechos, eh, algo que también queríamos compartir, eh, son todos los materiales comunicacionales que se vienen realizando. Eh, ah, una cuestión formal. Para, para, para participar del documento, ahí Male les va a decir bien claro, y luego vamos a presentar un poco los materiales de qué van y cómo son pensados y cómo recuperaron elaboraciones hechas de las organizaciones de personas que viven conchadas. Bueno, para participar de, de la Carta de Derechos, que como dijimos, eh, como dijo recién Agos, es otro documento para poder eh, tener ahí todo el entrecruzamiento de las distintas leyes y marcos normativos que tenemos a nivel nacional. Eh, ahí creo que justo se le empezó a funcionar el micrófono a Vilma, si no me equivoco, así que ahora seguramente leemos la palabra. Eh, bueno. La idea es que nos compartan eh, su, su interés por participar a, y nos pidan el, el acceso al drive, es simplemente para eso, a, a esta casilla de correo y nos digan por favor los nombres y apellidos porque la idea es que después podamos eh, recuperar todas las personas que participaron del documento y también la pertenencia ya sea institucional o el vínculo personal que tengan con Chagas, y participemos ya sea en estos ejes y si consideramos que algunos de estos ejes no irían reemplazarlo o buscar nuevos ejes ...para incluirlos en, en, en la carta. Eh, así que eso sería el operativo. Obviamente esto lo vamos a estar distribuyendo a través del mailing. Repetimos que todos los últimos viernes del mes, ya hace dos años... ...venimos entregando distintos materiales, documentos... Eh, eh, ...compartimos convocatorias de mensualmente sobre Chagas. Así que hoy vamos a estar difundiendo esto a través de, del mailing... Si alguien no recibe el mailing y quiere suscribirse a nuestro canal, eh, lo puede hacer, eh, por favor, dejándonos el mail personal en el chat. Y, eh, bueno, esa sería la operativa. Volvemos a, a compartir los ejes para que les queden ahí eh, fundamentalmente. Y la idea también es esto de también poder asociarlo a dónde acudir en caso de que un derecho no eh, se vulnere o no se respete, eh, dependiendo el eje y los distintos marcos normativos. Así que bueno, eh, eso sería lo que tiene que ver con la Carta de Derechos y como dijo Agos, acá les compartimos el link al QR con todos los materiales de comunicación, lo estuvimos también compartiendo a través del de el mailing. Ah, eh, Una cuestión fundamental, a veces sabemos que el Banco de Recursos del Ministerio a veces está caído, entonces esto es una carpeta Drive con todos los materiales, tanto en formato JPG como PDF para que lo utilicen al interior de las jurisdicciones. Y también seguramente en las próximas semanas ya les estará llegando en papel la folletería. Lo creo que no. eh... No, puedo ah, sí, sí. decir algo un poco, enmarcar estos materiales eh, que estamos que están acá poblando la mesa hoy estamos sí, sí. Eh, aguantando las ganas de tirarnos arriba de la mesa para agarrarlos <ríe> y mirarlos como quedaron en papel. Son producto eh, del trabajo de, bueno, de estos dos años que decía Male, que existe un espacio que Caro sintetizó como la mesa trans, pero ese es el nombre que le damos en, entre casa porque el nombre real, a ver... Que, es la Mesa Transdisciplinaria de Abordajes Comunicacionales y Educativos en Chagas, que bueno nos invitaron desde la Coordinación de Vectores hace un par de años, formamos parte de ella integrantes de, bueno, de la Coordinación, de la Dirección de Epidemiología, del Instituto Fatal Achabén, del grupo Viviendo con Chagas, y del grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas, me olvido de alguien... Eh, y uno de los ejes ha sido la, la elaboración de estos materiales que vienen, bueno, a quienes venimos trabajando comunicación y charlas desde hace años, vienen, podemos dar, dar cuenta de lo novedoso y, y lo revolucionario de algunos aspectos que ellos plantean, eh, y vienen a ocupar también lugares eh, vacantes en lo que era la comunicación porque así como está, bueno, el tríptico que acompaña la, la transmisión, la información sobre transmisión vectorial y transmisión vertical, también un material que quiero particularmente destacar es el uno que, que se hizo a partir de una propuesta del Grupo Viviendo con Chagas para acompañar el resultado positivo, digamos, Estos, la, yo me quedé pensando, las eh, algo en común que tienen las historias compartidas al principio y los miles y millones de historias, este desconcierto, este me dieron el análisis positivo y a partir de ahí empezó un derrotero y un ping-pong de ir de acá para allá, que me dicen que me muero, que me dicen que no, que no me preocupe, que no me dicen nada, que yo pregunto, eso más allá de la vulneración de derechos y los casos de discriminación, es un, un, un eje común a muchísimas de estas historias, y bueno, este material, que tiene ese particular valor, si la cámara me toma, ¿dónde? Sí, no, ya lo estoy buscando para compartirlo un segundo. <risa> no sé dónde están viendo, pero bueno, lo pueden ver en la página web y próximamente en sus programas provinciales. Eh, y otros espacios, eh, pero bueno, quería un poco, a, uniendo la, aquella respuesta que le di a Sole, de, que es donde falta trabajar, educación y comunicación, este es un pequeño aporte que se hizo desde la mesa, y bueno, nada, agarré yo el micrófono, pero somos eh, muchas. Sí, ahí las... estaba conectada este, la sí, Maris, es... así que también si quieren tomar la palabra desde del midiendo. Este es el material, ahí bueno, como ven, ya en la portada dice material basado en un trabajo del grupo Viviendo con Chagas es un eh, de acompañamiento al diagnóstico, no sé si alguien quiere tomar la palabra pero si no lo vamos viendo la idea es acompañar un poco, como dijo Mariana recién, esos momentos de primera incertidumbre frente a un diagnóstico eh, la verdad que es un material que nos acercaron y que es súper eh, hermoso y bueno, reitero esto de poder eh, tratar de ir abriendo las puertas de los ministerios y del Estado a que se tomen estas eh, estrategias y estas eh, propuestas de los distintos grupos y de las distintas provincias, principalmente porque, como dijimos antes, no hay política pública posible sin la participación, así que también de eso destaco eh, la posibilidad de que todos los materiales tengan la pertenencia institucional de todas las instituciones que forman parte de la mesa eh, y que eso quede plasmado en, en las paredes durante muchos años, <risa> eh, así que bueno. No sé si alguien quiere decir algo más. Sí. ¿Me escuchan? sí, te escuchamos. Si podés presentarte porque no vemos quién habló. Eh, soy Estela Maris Tabral del Grupo Viviendo con Chagas. Ay, Estela, ¿cómo estás? Ahí está. Bien. Ahí te vemos porque no nos aparecía en la camarita, perdón. Lo no, no, que la verdad que, que lo, es muy importante la información, eh, como todos decían, es eh, también hablo de mi experiencia, que es... Es terrible la incertidumbre y la desesperación de un, eh, una vez ten, tenido el, que nos entregan el diagnóstico. Es muy desesperante, así que es muy importante tener este tipo de información en mano para, para que ese proceso sea distinto. Eh, a mí me ha pasado de no tener información y realmente la pasé muy mal. Eh, después he visto en otros lugares también personas recibir su diagnóstico y que también no tenían contención y quedarse ahí parados frente a la persona esperando alguna respuesta y no, y no recibirla. Así que es, es sumamente importante tener esta información y contención desde el, desde el momento cero, ¿no? Totalmente. Gracias, Estela, por, por eh, tomar la palabra. La verdad es que, bueno, nada, siempre es súper enriquecedor todos tus aportes. No sé ¿Qué? si alguien quiere. No, creo que el cierre de Estela... Es sí, ya Estela. está. Creo que hasta acá eh, podemos cerrar con el cierre de Estela, Maris, como dijimos recién. Bueno, volvemos a compartir el, el QR para todos los materiales. Igualmente lo estuvimos difundiendo, pero lo vamos a volver a, a realizar. Y eh, disculpen que lo, ahora ya mismo lo hago. Y eh, no sé si... ¿quién? Uy, se todo. Bueno, eh, no pasó. Después lo compartimos por el mail. Y, mmm, por último, teníamos para compartirles la agenda de acciones que se van a realizar en las distintas provincias. No se hagan así. ¿Ya puedes ir hablándome? ¿Ya puedes ir hablando? Pero... ¿Ya puedo ir hablando? Ah, bueno. <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Está eh, bien? ¿Me escuchan ahí? ¿Se escucha? Ah, bueno, gracias. Sí. Eh, ahora lo que le queríamos compartir eh, es un poco las, las acciones y la, la agenda de, de, de reuniones, de talleres, de actividades que se están haciendo este, en este momento y también a lo largo de, bueno, durante el día y a lo largo del mes de Chagas en las diferentes eh, provincias eh, que están, bueno, que han venido planificando ya hace tiempo este, en articulación con este, ministerios de educación en articulación con otras áreas de los ministerios eh, de salud de las provincias este, campañas de difusión eh, con, bueno en las eh, talleres en las escuelas también este, eh, simposios que se están ahora mismo en San Juan se está realizando un simposio creo que es el quinto que se está haciendo este, en el marco del día nacional por una Argentina sin chagas Así que bueno, es una invitación a, a leerlo, no sé si se puede compartir el enlace. Ya Ahí. está, eh, en la agenda que hemos difundido está linkeado en la parte del de, link del adlet, ah. y ahora después vamos a volver a compartirlo. Genial, bueno, si quieren pueden entrar, este, comentar, eh, contactarse con, con las diferentes personas e instituciones, eh, y si quieren también pueden sumar acciones que no estén eh, ahí plasmadas y bueno, durante todo el mes de septiembre también vamos a estar como enriqueciendo ese mural. Eso. Bárbara. Y como dijimos, lo vamos a estar volviendo a difundir por el mailing también, está en la agenda del evento de hoy eh, y nos obviamente nos vamos a estar encontrando para cerrar como ya hace tres años este mes y presentar la carta de derecho. Volvemos a, después a compartir la, la información y vimos que fuimos, fueron dejando mails en el chat. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Ahí vemos a distintos compañeros, también vemos de zonas urbanas, rurales. Son las cámaras que veo, ¿eh? no es que... Sergio, eh, levantaste la mano si quieres tomar la palabra. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Ahí va. Sí, se escucha. Bueno, quiero hacer un... Me acabo de... Estoy conectando, tratando de conectarme porque tengo un poquito de problemas con la voz, pero he disfrutado mucho lo que he escuchado, pero como entré tarde, no sé si alguno ha tocado el, uno de los temas que yo particularmente voy a hablar. Tengo dos facetas en esta charlita. Una como referente de diagnóstico de Chagas en la provincia de Mendoza, de laboratorio, y otra como docente de microbiología, responsable de enseñar chagas a los alumnos de la carrera de medicina. Me voy a quedar con este segundo, que es el que más me interesa. No sé si ustedes en alguna parte del conversatorio ya han tocado el importantísimo tema de la formación de, los próximos, de las próximas generaciones de médicos, eh, para que ellos ya salgan imbuidos de toda esta nueva visión y esta eh, nueva manera de interaccionar, entre los miembros del equipo de salud, los pacientes, las instituciones, las organizaciones. Y yo creo que el grado es un punto clave y crítico para poner eh, mucho esfuerzo, para poner mucha dedicación y hacer que el Chagas sea un tema, eh, no digo central, porque la parasitología que deben saber los médicos es mucha, pero sí que sea un tema, eh, digamos, integrador para muchas de las disciplinas que después van a continuar estudiando en la carrera. Así que me parece, desde mi punto de vista, un aporte importante es eh, reforzar el tema de la, de la formación de grado con todas estas nuevas eh, eh, aspectos inclusivos, con los aspectos legales, con los aspectos del diagnóstico, los nuevos descubrimientos en tratamiento. Eh, realmente me parece que el grado es un, es un target muy interesante como para apuntar y como para este, fortalecer, inclusive como una propia actividad colaborativa entre todos los que participamos de estas actividades tan, este, tan productivas y creativas, eh, que quienes nos dedicamos a la docencia en el área de la parasitología, también podamos hacer este, aportes y compartir experiencias y desarrollar nuevas, nuevos escenarios para que nuestros estudiantes sean cada día más capaces de, de resolver esto. Fundamentalmente por una cuestión a futuro. Si todos trabajamos bien y el Chagas eh, comienza a disminuir, si conseguimos la certificación de libres de vectoriales, si conseguimos eh, controlar hasta niveles aceptables el tema de la transmisión vertical, la cantidad de casos de chagas agudos va a disminuir en un punto tal que nuestros estudiantes no van a, nuestros futuros médicos no van a poder eh, hacer diagnósticos correctos eh, por la falta de experiencia con que van a contar. Por lo tanto, el grado adquiere un doble este, esfuerzo de integrar todos estos saberes para que en el diagnóstico diferencial de muchas enfermedades que se encuentran a diario en la clínica, que chaga sea una opción más para poder ser eh, diagnosticada correctamente y tratada. Eh, nada más una pequeña reflexión en voz alta que, que creo que es importante para todo este esfuerzo que se está manifestando en esta, en esta reunión. Solo responder, Sergio, que mientras vos hablabas yo mandaba un WhatsApp, no de, por distraída, sino para, eh, digamos, a partir de tu intervención, se me dije esto tiene que estar plasmado en algún lado, en algún otro lado. En octubre van a ser las jornadas de fortalecimiento de la enseñanza de la enfermedad de Chagas en las carreras biomédicas, que empezaron a organizar Edgardo Moretti y Beatriz Basso hace años, se organizan anualmente, bueno, cada dos años, las de este año son en octubre, son virtuales, las organizan desde corrientes, y yo dije, ah, tengo que mandar esta sugerencia, porque me han pedido sugerencias de, de talleres y eso, eh, un taller, un espacio, una conferencia o algo específico sobre el, eh, el abordaje o la incorporación de los temas que plantea la ley eh, en la formación, yo creo que tiene que estar en ese espacio también, por eso chateaba mientras vos hablabas y quería contarte esto, eh, y de paso hacer la publicidad de, la, de las jornadas para, porque son espacios súper interesantes donde escuchar y hablar y aportar. Buenísimo. Javi. Sí, ¿qué tal? Eh, no, algo muy chiquito y retomando lo que dijo Sergio porque me hizo acordar un poco al, al proceso mío de acercarme al, a la temática que por supuesto no era una temática por mi formación con la que estuviera en contacto pero por otro lado también algo que decía un antiguo profesor de la facultad que un poco planteaba que la cursada por su materia tenía que ser antes que nada un cambio actitudinal en los estudiantes. Y siempre insistió muchísimo en, eh, en que se estructura mucho, digamos, la, no solamente los conocimientos, sino el posicionamiento de una persona en las carreras de grado, después cuesta mucho eh, reorientarlo. Y en ese sentido, nada, coincidir... Completamente con lo que decía Sergio, y podría agregarle eh, que no olvidarnos, digamos, de las, no solamente de las cuestiones, eh, si se quiere, más de contenido especializado en función de cada profesión, sino de las cuestiones esto, de posicionamientos, actitud, actitudinales, incluso diría, este, humanas, ¿no? O sea, no olvidarnos de, de trabajar eso, por lo menos quienes trabajamos o damos clase en, eh, en grado, en carreras de, de salud porque de pronto las recomendaciones sobre cómo devolver un diagnóstico positivo de Chagas eh, por ahí no son tan distintas a cómo devolver diagnósticos de otras cosas que tienen la misma carga eh, estigmatizante o que generan el mismo miedo en función de eh, todos los, los imaginarios asociados a padecer esa enfermedad. Entonces, eh, por ahí pensando en lo que decía José muy al principio en relación a la estrategia, si bien no lo pudo no lo pudo terminar y posiblemente no lo haya pensado en esta línea, digo, una, una estrategia a no olvidarse es esta, ¿no? Trabajar fuertemente sobre la sensibilidad y, la, y, y el posicionamiento de, de los y las profesionales de la salud, porque cuando esa base está, eh, después... Eh, los conocimientos específicos se van este, acomodando mucho más fácil y, y requieren menos esfuerzo para desandar eh, vicios que por ahí adquirimos durante la, la formación de grado. Gracias Javi, buenísimo el, el aporte. Coincido con todo. <risa> bueno, no sé si alguien más quiere... <risa> Estaba armado. Eh, no sé si alguien más eh, quiere tomar la palabra... Si no, ya estaríamos dando por finalizado. Bueno, también están conectados, están dando el conversatorio desde la calle del Instituto sí, Nacional sí. de Parasitología Patala Chabén. Sí, ahí tenemos también a Dani Ruiz, bueno, a, la, a todo el grupo del Viviendo con Estela Maris, ahí está, eh, y varios compañeros más. No sé, Pamela Peirán, compañero. Peirán también. Bueno, no sé si ahí están nuestros compañeros de la dirección también. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Si no, ya estaríamos eh, dando por finalizado el conversatorio y dando inicio al mes nacional de Chagas. Eh, ya les compartimos por el link también de nuevo eh, la agenda con el panel de las distintas actividades que se van a estar realizando en todo el país, link de los materiales, y vamos a estar difundiendo eh, a dónde acudir para poder participar de la Carta de derechos. Cuantas más personas podamos participar, más rico va a ser y más potente va a ser esa herramienta, así que invitamos a que a que todas, todos y todas participen. Y bueno, eh, no sé si eh, quieren decir algo más. ¿La autoridad? no. ¿Las autoridades? No, muchas gracias a todos eh, por estar acá, por, por trabajar juntos, por seguir construyendo esto que, que creemos que es tan importante para todos y es eh, algo que le debemos a, a la población de nuestro país. Eh, nada, sigamos construyendo eh, ojalá participen muchos de esta Carta de Derechos porque como dijo Male para nosotros es importantísimo y es parte de esto que queremos lograr eh, llegar a todas las personas que tengan Chagas en el país y, y acompañarlos desde este lugar, así que nada, muchas gracias Sole, no, no tengo nada más para agregar muchas gracias a todos y todas por estar allá y asumimos el compromiso para sumarnos a la lucha contra el Chagas en la Argentina Thank you.